Chicos, aquí estamos en otro vídeo Y estamos en The 4 2 Si no me equivoco En donde lo dejamos el episodio pasado Y estamos, eh, que pasamos Que si no han visto este vídeo Pues pues El vídeo pasado, si no lo han visto Pues os recomiendo que se lo pasen para ver Y seguro aquí estará se En la descripción una pestaña de Ir al vídeo pasado Y pues nada, estamos aquí como lo dejamos Y porque estás es inactivo Pues no sé <risa> Ay, perdón! <risa> ¿En serio? Que te disparo. <risa> que te disparo. Bueno, <risa> <¿Qué> te espero. <risa> ¿Por qué no te mueves? <risa> bueno, si <sí> estamos aquí. <risa> no, no te mueves. <risa> no, ah, ya me muevo. Ah, Mira, que ya me muero, mejor me curo. ¿En serio no hay botiquín? <risa> Tengo uno si quieres. Te curo. Que te curo. Espera, <risa> espera, espera. Ya yeah, estás... Bueno, te dejo, te quedas. Sí, igual, me siento mejor. Regáleme una pastilla. A ver, ¿estás listo? <risa> una pastilla, Regálame una pastilla. ¿Estamos? Estoy listo ya. <risa> oh, ok. No me regales la pastilla, ¿sabes? De igual forma no te la regalo. Las vendo. <risa> <risa> Estoy lo loco y no sé cómo es que hago para. ¡Oh! La horda de zombies. Un payaso, un payaso. No, hasta los payasos yo ni los veo. Mira, este está tirado aquí, mira. Este. Ah, oh, vale. <ríe> Estaban. ¡Toma! ¿Sabes qué? No hubiéramos lanzado esa bomba. ¿Por? La, La bomba de hace... antes de... del vídeo, cuando terminamos el vídeo así voy a no puede ser. no no no no no no no no te, te, gano, te, te estoy ganando disparo le disparo listo ya le di gracias oh. soy yo oigo una witch otra vez tú bueno yo no sé porque tengo el volumen bajo o sea que no oigo mucho igual déjame subir un poquito el volumen sí, opciones es una witch. audio ya la oigo sí. listo ya eh... Aquí no hay nada, eh, no Si pues, ¿sí, lo, sí, lo puse Audio palol. Sí, hecho palol. Vale, vale, vale Está aquí, está aquí ¿Dónde? Adelante a, tu, a la derecha Sigue adelante y ahí está la derecha Le voy a disparar ¡Muérete! No. Ya lo hice ¡Ya lo hice! Ya haber, ya bueno, creo que fue mala idea <risa> Me gusta juega. No, Cristo, te salvé. No, no, no, no puede ser. No me lo creo. ¡Vive! Vamos! <ríe> ¡Cúrame! Ahí se cura él. ¿sabes? Dame una pastilla, dame una pastilla. Y me curo yo. Dame una pastilla, dame una pastilla. A ver, a ver. Toma, a ver, no, a ver. Sí. Listo, sí. Derecho, listo ya te gracias <ríe> <ríe> y yo me curo en ¿Esta? vez de ti hola zombi estaba enamorado porque ahí aquí es? no yo no aquí? soy <ríe> en serio esto es agua si ¿Sí es agua este es el típico ahí ya puedes la luz ¿eh? cierto es el típico lugar donde se con... donde está todo cómo funciona <ríe> lol <ríe> <risa> Me todo fácilmente No No, no y viene, y viene toda la horda Sí Es que te dije, te dije Es que te dije, te dije Y tú dijiste, no, no va a venir la horda Y mira, <risa> pues tal, mira lo que pasó Ya Corre, corre, hay que irnos de aquí Solo más corre Espérate, déjame cerrar la puerta, que se queden allá afuera He <ríe> Yo quiero balas Balas, balas, palas, balas Así se hace duele demasiado ¿Qué? No hay nada por aquí, <ríe> <ríe> aquí tenemos que regresar Toma Tenemos que regresarnos ¿O no? no Hay que bajar No bajes, no bajes todavía ¿Por qué no? Ellos que suban, que suban Dale al, al... ¿Dónde está? Ah, al... Charger... Sí, al Charger... ¡Listo, ya! Ya podemos bajar... ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mira! Lo... ¡Oh, oh! ¡Ayúdame! <risa> igual <risa> forma no me ayudes Ya te ayudé, ya te ayudé Lolo lol, lol, lol. ¡Ay, vale! Y se me echan encima Ah, y todos me echan, todos se me echan encima Vale, vale sí, como yo soy, soy... Oh oh un no. No. Vente ah. aquí, vente aquí No y atrás tenemos una horda No, no, no, no, no Se me acaban las balas, las balas No, no, no Nada no más, no. ya no tengo balas, ya no tengo balas <risa> tengo... no, Te ayudo, que te, ayudo? te ayudo Dime, ¿Quién es tu salvador? ¿Qué dice? ¿Quién es tu salvador? Dime, estoy dime. en blanco y negro, estoy en blanco y negro, oh, estoy no. muerto Sí, eso es obvio Estoy vale, muerto, vale, vale, y no vale. tengo balas yo tampoco tengo. Ya <risa> te protejo, sígueme. Buena. Yo, yo, yo soy... Se lo llevó no, todo en la cara. Me, me, me. Aquí, mira, botiquín, botiquín, para ti, para ti. ¿Dónde? Para ti, aquí, aquí. Ay, ay, ay, ay. no. Bueno. Lo sé, lo sé. Vigiladme un segundo, me curo. Voy a jalar la tacana porque la tacana es más, como que miedo. más. más al... Tiene más al... A ver, voy a coger las paz. Dol, que le estoy disparando al... ¿Cómo se llama? Al helicóptero ¡Aquí! <risa> ¡Pua! No. Mira, que me la juego demasiado Y no veo si hay Uno de estos que, que siempre me terminan Matando Bueno, tengo una bomba casera Mira, una Ata. La... Una AK. Una AK 47. Quiero esto. Listo. Lul, <risa> Vete, vente. ven, ven, ven, ven. Sobre la malla. Esta es la parte más <risa> difícil. <en> el... <risa> que me lanzo. Que me la juego, eh. Mucho me la juego. Lo que el la lagasos me está dando. Yo no... hola no. chicos aquí estamos en otro otra vez en el mismo capítulo no. <ríe> no. <ríe> y nuestro invitado por poco lo matan a, a empezar el, el vídeo curarme mercurio ya no ya no. ya no ya no bueno bueno como estamos aquí estamos en la parte hay que hay que irnos no hay que rápido si sí, voy ya lo estamos pasando lo estamos pasando vamos vamos ¡Que lo logramos, Así. que lo logramos! Si, sí, lo vamos a lograr nuestro, nuestro equipo está muy atrás Aquí es, pero hay que seguir aquí No, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir Se lo, sé, lo sé Vamos ¿Estás detrás de mí? sí si sí. sí. Ok, ok, ok ¡Elis, vale. no, Elis! Por los mm. Vamos, vamos ¡Prepárate, prepárate, oh. cuidado! No. Buena No, coach Hay que... No importa, hay que irnos Vente, vente, vente, vente No puedo, no puedo Yo tampoco puedo <risa> Cúralo, cúralo ¿Dónde está? Ah, ya Sí, sí, cura Sí, lo voy a curar yo ¿Tú lo curas o yo? Yo puedo, yo puedo, tengo un botiquín pero vale, yo voy a seguir, ¿okay? ok. Ya no tengo balas, o sea que lo voy lo más rápido posible. El día ha muerto, pero lo reviviremos cuando lleguemos. O sea que, vale, vale, refugio, refugio, vale. Venga, sí, refugio. venga, venga, venga. venga. Estoy, estoy esperando a coach, pobrecito. El negrito sí, tenía una vida muy afuera, coach. No, no, todavía no cierres, todavía no, no cierres. Estoy no vale, vale, vale Después de tantos intentos, ¿vale? Sí ¿En serio? ¿No le di nada, ¿No le di nada al tank? Pero si sí, maté un tank completo cuando estaba... Ah bueno, no... Ah, sí, sí es cierto que se me habían acabado las balas y yo estaba yo tratando como si estuviera disparando Con el hacha, ¿eh? Con el hacha. Yo estoy con la katana. <ríe> A ver, vale, vale, vale, espérate. Hay que curarnos toda la cosa. Hay un montón de motiquinos, o sea que curate la vida al máximo. ¿Cómo? No hay ninguna bomba o algo así de refugio. Eh, no, no sé. <ríe> bueno, ya volvimos aquí, eh, por un... porque nunca, nunca se mueve. Cuando empezamos, nuestro amigo y pum, soy yo, soy yo, soy yo. No hay, no hay de... escucha un, un... un payaso, no. Un payaso. ¿Qué? ¿Qué ¡LOL! ¡LOL! Eso llaman a los zombies, eh. Que se quedó parado. Yo no, Yo nunca he oído no, un zombie se quedó parado. como. Un payaso como no, hace ya. ruido. como hace ruido? No? Yo nunca he oído a un a un. un zombie, eh. A. a un payaso. Como llaman a sus Zombie secuaces. <ríe> Mira, aquí es la típica zona de, de la feria donde traga a uno. Levántame. ¡No, Te estoy levantando. ¿Estás bien? Sí. Pues yo igual. Vale, vale, no. vale, vale. Subo, subo, subo. Uh, uh. A ver, a ver. Tira la bomba. Tira la bomba. No, no, no. No la voy a tirar. Tira Cuando bomba. venga la horda. Está bien. <risa> no la tire no la tires. Ya no la, la tiré. tiré. Ya la tiré. Bueno. Ya la tiras. Baja, baja, baja. Venga, venga. ¡Lol! Esta parte me está dando cosa de que es difícil. Mira, vamos aquí. Munición. Mercurio. Venga, venga, venga. Mercurio, sube, sube, sube, sube. Oh, oh, ok. <risa> Lu, aquí te hubiera servido la bomba Te dije que no la iba a lanzar, pero dije que sí, Y ves Mira que como estoy quemando esto y no funciona, ¿eh? ¿Quién me empujó? ¿Quién me empujó? Yo no soy ¿Ven, ven? Ya podemos Otra, otra, vamos, vamos DOL! Creo que sí me la juegué esta vez. ¡Lo! ¡Toma! ¡Mercurio! ¡Tira! ¡Ponte la inyección! ¡Ponte la inyección! ¡Ponte la! ¿Ya? ¡Ya! Nos ¡Vamos! ¡Toma! ¡Apenas puedo vivir. ¡Tengo que avanzar! ¡Tengo que avanzar! ¡Pero ya! Cubridme Tengo que avanzar Vamos Ellis Buena Ellis Todos estamos muy heridos a coach. Hay que cubrir a Coach Gracias. Buena, buena Una, buena. una no. wish oh, oh my god No, no, no, no Todos que avanzar No, Que de peña, Coach. Nadie. Uff, uff, uff. Bueno, espero que igual ya terminó aquí el episodio. Lol. Eh, vale, vale. Eh, y nada, live favorito. Os que nos molan un montón. Seguimos por Twitter, Facebook. Como os había dicho, el siguiente vídeo seguimos con, est con esta parte. Esta es la siguiente parte. Y pues nada. Y nos vemos hasta la otra. Y chao, chao. Adiós. <ríe> Adiós.